Buenos días nuevamente desde Gran Canaria Accesible en Infecar. Estamos con otro de los participantes, eh, don Víctor. ¿Nos puedes contar un poquito cómo participas en el evento? Bueno, pues participamos es como un centro especial de empleo de la isla de Gran Canaria. Eh, nos dedicamos al vestuario laboral personalizado. Tenemos nuestros propios talleres de impresión textil, serigrafía, bordados, tampografía. Y luego, bueno, también tenemos otra línea de productos promocionales y merchandising. Es decir, ustedes trabajan por la gente de difícil inclusión con la inserción laboral. Exactamente, nuestra principal misión, como todos los centros de especialidad de empleo, es la inserción laboral de personas con discapacidad. En nuestro caso, el 100% de los trabajadores de nuestra empresa, un total de 6 trabajadores son discapacitados. Y bueno, la finalidad, pues como digo, es la inserción laboral y social de las personas con discapacidad a través del empleo protegido. Bueno, creo que es fantástico, es una oportunidad que nos da el Cabildo de Gran Canaria a través de Infecar, de bueno, darnos a conocer al ¿no? resto de la sociedad y principalmente a las empresas que conozcan que, que bueno, que, que hay centro especial de empleo en la isla de Gran Canaria, muy importante y que hace una labor social muy interesante y que los productos... Pues comprando a través de nosotros, pues eh, indirectamente están o sea, cumpliendo con la medida alternativa de empleo y con la inserción laboral de las personas discapacitadas.